Hola, yo soy Sara Sanderson, bienvenidos a Ocus Pocus. Ah, no, <ríe> creo que me he equivocado. Hola y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos entretenimiento para Shamaim, para Halloween, para la noche de las brujas, para el momento más oscuro del año. Ya que este año vivimos unas circunstancias tan especiales, hemos decidido traeros 10 películas y musicales relacionadas con esta época del año para que disfrutéis en casa. It's so time. Juice. Nuestra primera película hace doblete como película y como musical. Beetlejuice se estrenó en 1998 de la mano de Tim Burton, con un reparto lleno de nombres conocidos como Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis y Wanana Ryder, entre otros. La película nos presenta a Adam y Bárbara, una pareja que recientemente ha fallecido y contrata los servicios de Beetlejuice, un exorcista de los vivos, para echar de su casa a los nuevos y molestos inquilinos. Un clásico de esta época, un gótico colorido, alocado... Actualmente, Beatles no se encuentra en ninguna plataforma, sin embargo, podéis encontrarla pues, en Blu-ray o en DVD. Y si lo hacéis de otra manera... menos decente, ¡hacedlo cuando no estemos mirando! Su contraparte musical, melodiosa y descarada, se estrenó en Broadway en 2019. Letra y música de Eddie Perfect y protagonizado por grandes artistas como Alex Brightman, Rock McClure, Kerry Butler y la jovencísima Sofía Annie Caruso. El musical alcanzó una inmensa popularidad gracias a TikTok. Lamentablemente tuvo que cerrar antes de tiempo debido al COVID. Os animamos a escuchar todas las canciones en Spotify o en YouTube y lo podéis encontrar por aquí abajo. The Rocky Horror Picture Show. Todo un clásico de culto, con una base de fans dedicada que se mantiene desde su estreno en 1975. Personalidades como Tim Curry, Susan Sarandon y Mid Love aparecen en esta película musical que parodia el género de la ciencia ficción y no deja indiferente a nadie. La primera vez que la vi, lo primero que pasó por mi cabeza fue... ¿Qué mierda acabo de ver? Habla de aceptar la sexualidad de la libertad y los placeres. Es extravagante y única. A día de hoy se sigue proyectando la película en muchísimos países, acompañada de actores en vivo y con la participación del público. Tuve la suerte de estar en un show de estos en Madrid y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. De verdad, os la recomiendo. Si aún no la habéis visto, no sé a qué esperáis para perder la virginidad. Eso sí, bajo vuestra responsabilidad. La familia Adams. Una de las familias más particulares y escalofriantes. Se dieron a conocer hace más de 80 años. Primero como ilustraciones en la revista New Yorker en 1938. Más tarde como serie de televisión en 1964. Una trilogía de películas empezando en 1991. Varias adaptaciones animadas. Y muchas otras cosas. Hoy nos vamos a centrar en la primera película de 1991 que se titulaba simplemente La Familia Adams. Es una película con la que crecimos y creo que todos la tenemos especial cariño. He de reconocer que, aunque me encantaba de pequeña, también le tenía un poco de manía porque me llamaban miércoles. A ver, y reconocemos que la película no es que sea la leche. <risa> en mi opinión es una película pues familiar, previsible... Sin embargo, los personajes son maravillosos. Tienen una personalidad marcada y una estética gótica que enamoran. Y ya Cristina Ricci apuntaba maneras. En 2010 se estrenó el musical en Broadway y hemos tenido adaptaciones aquí en España. Sin embargo, ni Mireya ni yo lo hemos visto, por lo que no podemos opinar al respecto. La película de la familia Adams podemos encontrarla tanto en Amazon Prime como en Netflix. Ocus pocus. Otra película de los 90 con la que crecimos, Ocus Pocus, el retorno de las brujas. Todos los años la ponían en televisión por Halloween y todos los años estaba pegada así enfrente del televisor viéndola porque me encantaba. Realmente es una película para toda la familia, bastante divertida y ya está. Cuenta la historia de tres hermanas, las hermanas Sanderson, que son juzgadas en Salem. Y 300 años después regresan a la vida por culpa de un jovencito virgen que no se le ocurre otra cosa que prender una vela de color negro que estaba en la casa de las hermanas. Desde hace un tiempo eh, se han estado escuchando rumores de que Hocus Pocus va a regresar. No sabemos si una segunda parte, un remake, parece ser que Disney sí que tiene intención de hacer algo con Hocus Pocus. Lo que pasa es que todavía no se han puesto manos a la obra... pues ya sabéis por qué... Si queréis disfrutar de Hocus Pocus, está disponible en Disney Plus. Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. Solo voy a decir musical, Tim Burton, Johnny Depp, Elena Bohan Carter, Alan Rickman... Yuya. Siguiente película. Ahora en serio, sí, somos conscientes de que esta es la segunda película de Tim Burton que ponemos en esta lista. Pero es que no nos hemos podido resistir. Basada en el aclamado musical de Stephen Sandheim en 1979, esta película se estrenó en 2007 y cuenta la historia de un barbero inglés que quiere vengarse de un juez que le destrozó la vida. No queremos desvelar mucho sobre la trama, pero sí que podemos decir que es oscura, sucia y sangrienta. Muy sangrienta. La verdad es que los decorados, el maquillaje, el vestuario, la fotografía, son dignas de admirar. La idea original está basada en una obra de teatro de Christopher Bond, inspirada a su vez en los asesinos del siglo XV, Bernabé Cabar y Pedro Miquelón. A lo largo de la obra podemos encontrar referencias al Dies Irae, o Día de la Ira, un himno en latín con origen en el siglo XIII. Y cuyos motivos se ha utilizado en numerosas ocasiones como representación de la muerte.